En este ejercicio vamos a aprender a trabajar con datos y ordenar datos de que hay dentro de una tabla. Para ello, en primer lugar, tenemos este ejercicio donde nos dice El departamento de personal tiene el siguiente, del siguiente listado que contiene información detallada sobre los empleados de la empresa. Hoy se han incorporado dos nuevas personas. Vamos a meterlos. Nos dice Carmina sobre... Carmina sobre... Eh, como jugadora número 15, lugar número 15. Luego aquí tenemos la 15. La de abajo será la 16. Lugar número 15. Y puntuación y puntuación acumulada: 0 y 0. La siguiente persona es Raúl Mil Miljana. Raúl Miljana. Eh, nos dice: ocupado, ocupa el lugar número 16, puntuación 0 y 0. ¿Vale? Ya tenemos las dos personas vamos a ponerle el mismo formato esto lo tenemos centrado eh, este también está centrado vale y ahora vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a poner los bordes botón derecho formato de celdas aquí vamos a quitarle todos los bordes vamos a poner un borde que sea un poco más fino y le vamos a poner que tenga con este botón todos los bordes de la tabla aceptar ya tenemos la tabla con todos los bordes exactamente iguales entonces el 1 ya lo tenemos el LibreOffice no nos deja introducir los datos mediante un formulario de datos, como sucede en Excel. Segundo, nos dice, ordena la lista por apellido. Vale, Esta es la lista original. Entonces lo que vamos a hacer es que la voy a copiar. La voy a pegar, por ejemplo, aquí. Pegar. Y le vamos a poner aquí, arriba. Ordenada por apellido. El criterio por el cual la ordeno. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es, selecciono la tabla. Nos vamos a datos ordenar. Y aquí nos dice que seleccionemos, si hacemos clic en el primer desplegable, podemos ordenar hasta por tres criterios a la vez. En el primero selecciono apellido. Y como no me dice nada, pues lo dejo en orden ascendente, es decir, a, B, C, D, E, etcétera, En el sentido del abecedario. Le doy a aceptar y ya lo tengo. Aseguraros siempre de seleccionar también, cuando seleccionéis la tabla, la primera fila. Importante. ¿Vale? la fila de títulos, para luego poder ordenarlos correctamente. De forma que tengo desde la C hasta la T. Nos dice, ordena por puntuación acumulada como criterio primario y por puntuación como criterio secundario. Perfecto. Pues cogemos de nuevo mi tabla original, aquí, copiar. Y la pego, por ejemplo, por aquí, pegar. Entonces nos dice que la ordenemos por dos criterios. Dos criterios. Eh, hemos dicho primero eh, puntuación acumulada acumulada y puntuación de mayor a menor, es decir, descendente. ¿vale? Ese es el criterio. Pues selecciono mi tabla, datos, ordenar. Y aquí tenemos los criterios. El primer criterio era puntuación acumulada. Aquí está. Y puntuación, ¿vale? Y lo queremos descendente, es decir, de mayor a menor. Y luego queremos por puntuación a secas. También de carácter descendente, de menor a mayor. De, perdón, de mayor a menor. Le damos a aceptar y ya lo tendría. Puntuación. En primer lugar, la acumulada. El que más puntuación acumulada tenía era esta persona, Yaume. ¿Vale? Que tenía menor puntuación de, de ese partido, esta última vez. Luego 30 con Nuria, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos Ordena por lugar ascendente Por eh, lugar ascendente Vale, pues copiamos La tabla de nuevo, tabla original Botón derecho, copiar O aquí arriba, copiar Me voy aquí Le doy a pegar Y quiero ordenarla por lugar, de manera ascendente Aquí me ha faltado una Fila en blanco Selecciono esta, le doy botón derecho Insertar fila, y ya lo tengo eh, criterio por lugar ascendente pues selecciono mi tablita datos ordenar me vengo aquí selecciono lugar y quiero ascendente aceptar ya lo tenemos el primer lugar el segundo el tercero el cuarto etcétera vale último dato ordenar de mayor a menor es decir descendente la puntuación acumulada es un poco como el que hemos hecho antes, le doy a copiar, me vengo aquí, le doy a pegar y ponemos el criterio era puntuación acumulada descendente, pues selecciono mi tablita, datos, ordenar, puntuación acumulada descendente. Como veis es muy sencillo el ordenar los datos, Simplemente tenemos que asegurarnos de seleccionar la tabla correspondiente antes de darle a datos ordenar, ¿vale?